Peppa muy grosera. Tu, tu, ru, ru, tu, tu, ru, ru, ru. ¡Buenos días, Peppa! Tu, tu. Peppa no respondió al saludo. Peppa es una grosera. Tu, tu, ru, ru, ru, ru. Peppa muy grosera. Tu, tu, ru, ru, ru, ru, ru. ¡Por fin logramos subir hasta la cima. Peppa no le dijo saludo a Kevin. Peppa es una grosera. Tu, tu, ru, ru, ru, ru. Peppa, muy grosera. Peppa, ¿te puedes mover? Necesito bajar. Peppa se hace la dormida para no dejar pasar a Johnny. O tal vez está inconsciente porque se golpeó la cabeza cuando el autobús pasó por un bache. De todas formas, Peppa es una grosera. Pues a mí me tocó regalarle en el intercambio a... ¡Peppa! Te compré un dinosaurio. Peppa no le dijo gracias por el regalo a Johnny. Peppa es una grosera. No manches, pepa, es una canción. No tenías que besarte con la mamá de Johnny. Esto no se va ni con meses de terapia. Pepa hizo que el papá de Johnny pida el divorcio. Peppa es una grosera. ¿A poco te regalaron un cohete de control remoto? ¿Me lo prestas? Oh. Pepa no quiso compartir sus juguetes con Kevin y casi causa un conflicto entre dos países. Pepa es una grosera. Pepa, muy grosera. ¿A poco ya te vas, Pepa? Mínimo déjate pido un Uber. Pepa se fue sin despedirse bien de Johnny. Pepa es una grosera. Pepa, muy grosera. Oye, sí es cierto, Pepa nunca nos dirige la palabra. ¡Qué grosera, Pepa! Pepa por fin habló con Johnny y Kevin Pepa, ahora es amable Pepa, muy grosera Pepa, ya casi vamos a abrir, ven a echarme una mano da, da. <risa> Hola, uh, me mandó la cochina de por allá Este, mira, sí te ayudo, pero quiero tener todas las prestaciones de ley <risa> Pepa, anda de payasa Pepa es una grosera Pepa, muy grosera Johnny, ¿no has visto Pepa? Ah, ok, Pepa, muy grosera Si te vas a quedar en este universo, mínimo baja la tapa del baño ¿Ah? ¡Desapareció! Bueno, ahora es problema de Johnny. Pepa fue atrapada por un portal misterioso y no bajó la tapa del baño. ¡Pepas, una grosera!